Muy buenas a todos, amigos de YouTube. Hoy vamos a seguir con un, un video muy interesante. Vamos a hacer un video muy interesante hoy. Vamos a poner nuestros dispositivos smart. Si sabemos qué cantidad de consumo consume ese dispositivo, vamos a registrarlo en ALESA para que ALESA le dé un seguimiento del consumo por hora que hace ese dispositivo. Entonces, ¿cómo vamos a poner eso? ¿O dónde vamos a poner eso? Vamos vamos a nuestra aplicación de Alesa para poner la cantidad de consumo de nuestro dispositivo para que Alesa haga una estimación ya como han visto en mis videos anteriores ya ustedes saben cómo ver la cantidad de horas que dura su dispositivo encendido y también eh, pueden saben dónde es, entonces vamos de derecha a izquierda vamos a ver en la segunda parte que dice device. Entonces vamos a darle donde dice energy D dashboard. Ya veo que se conoce en esta parte. Entonces vamos a elegir nuestro dispositivo. En este caso es la lámpara inteligente. Vamos a darle la lámpara inteligente. Vamos a darle guest star para que busque la lámpara. Entonces, dice que le falta algo si pueden ver aquí dice y necesita información de, para intimación de la energía entonces vamos a dar en esta herramienta que está aquí arriba de la lámpara entonces como ya sabemos eh, el consumo de nuestro dispositivo el mismo es 0.3 entonces ponemos eso le damos a don luego le damos a save.